Hoy está junto a nosotros Anaí Durand, quien es analista política, además docente de la Universidad de San Marcos. Es una segunda oportunidad que estamos con ella. Muchas gracias, Anaí. Eh, buenos días, Diego Montaño, la saluda desde La Paz. Buenos días, mucho gusto. Anaí, muy bien, finalmente, después de tres días en esta semana, el Congreso de la República, es decir, esos 130 señores y señoras definieron que no van a cortar su mandato, que no habrá elecciones este año, que se mantendría la fecha de abril del 2024 y que no aceptan ningún tipo de reforma a la Constitución, desoyendo básicamente a la agenda de aquel pueblo movilizado. Sí, la situación está en un punto muy entrampado. En primer lugar, lo que más pide la gente, lo que más estoy diciendo es la renuncia de Lina Golbarque. y la señora Golbarque se niega a renunciar, no va a renunciar hasta ahora se ha cerrado en esa posición. La gran demanda es el cierre del congreso, que ese congreso se vaya a ayudar. y eso implica adelantar elecciones. Ayer no se pusieron de acuerdo, en realidad no hay nada. En este momento las elecciones serían en el 2026, ni siquiera como tú decías el 2026. Entonces estamos en una situación muy crítica porque no hay consenso en el Congreso mínimo. El Congreso se niega tanto a poner la fecha de elecciones para el 2023 como debería ser, como a incluir un referéndum sobre la nueva Constitución para que la gente decida finalmente si o no ir a una asamblea constituyente para escribir una nueva constitución. Hoy se va a retomar por última vez para este, este debate. Tienen, se ha presentado un dictamen en minoría que plantea esa posibilidad de que las elecciones sean en octubre del 2023. No hay mucha esperanza en que se logre acuerdo, hay posiciones muy encontradas. Y yo creo que esto va a terminar generando más indignación, más movilización y es una irresponsabilidad enorme del Congreso de la República que en medio de esta situación tan álgida eh, no pueda lograr un consenso mínimo sobre una fecha, O sea, eh, están casi sentabeando los meses, nos quedamos hasta eh, septiembre, a octubre, a diciembre, a abril y es una burla al pueblo peruano que se ha movilizado, que han sido asesinados en las protestas. Es una situación muy complicada. Ahora, Anaí, eh, las movilizaciones no van a cesar y, y claramente al parecer eh, el arco político que controla el Congreso, antes oposición a Pedro Castillo, hoy parecería oficialismo eh, expresado en los partidos de derecha y extrema derecha, parece que tampoco van a ceder. En este sentido, ¿qué puede llegar a ocurrir en los siguientes días? efectivamente ahora Dina Boluerta está gobernando con los partidos que perdieron las elecciones, ¿no? Tiene tres ministros del cisimorismo, que es la bancada que le, le ha sido más leal, ¿no? la que la ha sostenido más, ellos son los que han presentado este proyecto de adelanto de elecciones para el diciembre del 2023 y para que las nuevas autoridades se vayan en, en mayo del 2024. Eh, y los otros grupos de ultraderecha más listos se han descombrado, ¿no? Esta alianza que parecía sólida entre el y ultraderecha para sostener, abogarse, se ha ido deteriorando, estos otros grupos no se quieren ir, y los han dicho bien claro que no tienen por qué irse, que los han sido elegidos por eh, un periodo de cinco años, y que bueno, si hay gente que protesta, es minoritario y, y se aguanta. Entonces, en este nivel estamos, ¿no? Claro, y en el caso de las bancadas de izquierda, progresistas, también se estaba eh, no se puede, o no, no, no podían ayer aprobar en proyecto presentado por tu ¿no? o sea, alargando el mandato de voluarte hasta eh, abril, casi 15 meses más. Este país no va a soportar 15 meses de, de gobierno de una voluntad, que es insostenible la, el acuerdo previo, era que se vayan en octubre. Entonces Estamos en una situación muy complicada, yo creo que lo que sigue va a ser más movilización popular, la gente no se va a cansar, no se, no se va a conformar con estas eh, estos maniobras del Congreso para quedarse los, más, los meses más que fueran, y va a existir, sobre todo, yo creo, en la renuncia de Boluarte, porque ella, en verdad, si ella renunciaría, trabaría bastante la situación, ¿no? Lo que dice la Constitución es que si la presidenta renuncia al no haber un vicepresidente, asume la mesa directiva del Congreso con el encargo único de convocar elecciones generales en un plazo máximo de cinco meses. Entonces, eso nos estaría facilitando la situación, y estaríamos eh, ya no en manos de un Congreso irresponsable y, y que solo piensa en sus intereses corporativos, sino en otra situación política, y además creo que calmaría bastante a la población, porque ya esta cultura de a volverse, no solo personifica la traición, sino personifica el asesinato, el asesinato por la vida de la gente que ha, ha perdido, ha fallecido, ha sido asesinado en las protestas durante sus menos de dos meses de gobierno. Entonces, creo que lo que sigue básicamente para mí es si hoy día el Congreso no logra un resultado medianamente decente, eh, creo que va a seguir más movilización popular. Ahora, eh, Anaí, si renunciase Dina Boluarte en esta semana, hablaríamos de elecciones de acá cinco meses. Estaríamos hablando de principios de julio. Sea julio, sea octubre, diciembre del 23, o abril del 24, estaríamos ante un inminente escenario de elecciones. Pero la pregunta es, bajo las mismas reglas, ¿qué garantía se tiene que se vayan a profundizar ciertos cambios, eh, que es lo que pide también el pueblo hoy movilizado? Efectivamente, también hay esta sensación de que no, no sirve de nada la elección. La gente en la calle no, elige, no se adelanta de elecciones. O sea, no es, esa nunca fue la principal bandera porque se sabe que este sistema ya está viciado, que con los mismos partidos y las mismas reglas de juego la historia se puede volver a repetir. Por eso también que la demanda de una nueva constitución donde se escriban nuevas reglas de juego ha ido ganando terreno, ¿no? Y a, ahora la, ya no es solo la población movilizada, el surandino, los sectores más extinguidos o politizados los que piden una nueva constitución. Encuestas de tincas de derecha como los peruanos o Ipsos Vieron el domingo que el 70% de la población peruana está de acuerdo con cambiar la Constitución, con ir a una nueva Constitución vía una Asamblea Constituyente. que Como tú bien dices, vamos a repetir la historia. Desde el 2016, cuando el fascismo perdió las elecciones y logró una hipermayoría en el Congreso, no ha parado de inestabilidad porque hemos ido girando un en el par de entrevista. Entonces no tenemos un, un, un Ejecutivo no tiene eh, capacidad de, de llevar adelante sus planes de gobierno porque está en manos del legislativo, no hay de poder. Y además hay un sistema político que tiende a cerrarse. Es muy difícil entrar en los partidos. Tenemos los mismos 12 partidos hace casi 20 años. Entonces no, no hay un sistema que esté también eh, oxigenándose, ¿no? Y como digo, ante esta dimensión de los fracaso del sistema político. Que sigue es una reforma mucho más integral, porque en el Congreso quieren hacer reformas, ¿no? Dicen, vamos a nuevas elecciones con reformas como la bicameralidad o la reelección, porque no hay reelección de congresistas, y esas reformas no le importan a la gente. O sea, ellos, la, la población no cree que esas reformas van a mejorar en algo, mejor, ni el sistema político ni sus condiciones de vida, ¿no? Porque también es una demanda por mejores condiciones de vida. Entonces, lo que sigue es, quiero también atender ese reclamo de la población. que yo creo que tarde o temprano se va a tener que escuchar qué es el de una nueva constitución, ¿no? donde se pueda dar una un nuevo pacto social, un nuevo consenso, porque ahorita es imposible encontrar consenso desde los poderes constituidos. Anaí, eh, ante ese inminente escenario que son las elecciones, ya empiezan a sonar algunos nombres de posibles candidatos. Por ejemplo... Eh, Johnny Lescano, César Acuña, la misma Keiko Fujimori, Hernando de Soto, eh, desde la izquierda Verónica Mendoza, eh, Daniel Salaberri, Rafael López Aliaga, Julio Guzmán, el mismo expresidente bacado también, Martín Vizcarra. Es decir, ¿ante qué escenario y quiénes son estos personajes? Así en un repaso rápido. Yo creo que todavía pronto para, para ver estos personajes políticos, ¿no? Ni, ni siquiera algunos tienen partido. Verónica Mendoza no pudo inscribir su partido, entonces ¿con qué partido participaría? Eso es parte también de la decisión, ¿no? Eh, o por ejemplo, Johnny Lescano. Johnny Lescano prácticamente fue expulsado de Acción Popular. Entonces ahí también va, va a tener una interna muy fuerte que enfrentar. Yo creo que los candidatos más fijos ahorita son de la derecha los que ya se han anunciado, que Fujimori, pues que ya va a cambiar pero su decidirá más por librarse de sus juicios, creo que porque realmente crea que va a ganar, miren la tiene un partido, una bancada, su bancada es la que está más avanzando con el adelanto de elecciones, a diferencia de otros, ¿no? Su bancada sí está favorando esa opción. Entonces, creo que ella es una candidata muy probable. Eh, luego, eh, Hernando de Soto también se anunció como candidato, el problema es que Hernando de Soto tiene una bancada de 10 parlamentarios, que es bloqueando con todo el adelanto de elecciones, entonces ahí también la, la crisis de la política en el Perú, ¿no? esta disociación entre liderazgos políticos y sus los partidos que deberían conducir. ¿no? Y la ciudadanía, que en verdad, como te digo, en este momento no está en clave electoral, está en clave destituyente, que se vaya a que se vaya la Constitución del 93 y vamos a un nuevo debate sobre lo que queremos no, no, no está apuntando en quién va a ser mi candidato. Eso está en la camisada, está anunciada una gran marcha nacional, nuevamente una jornada de lucha nacional. Esperemos que eh, pueda hacer reflexionar a la, a, a la clase política. ¿no? Están jugando muy, muy irresponsablemente con las demandas de la ciudadanía. Y ante este escenario, eh, ¿qué dicen los grandes medios de comunicación? Televisivos... Los medios de comunicación impresos los podemos ir revisando, pero ¿qué dicen, por ejemplo, desde los programas de debate y de análisis político? No, yo la verdad creo que mucha gente ha optado por ya ni mirar los grandes medios de comunicación, ¿no? Aquí hay un contubernio para legitimar la protesta. Es una situación, lamentablemente, que ya ha tocado fondo, ¿no? Y es parte también de la indignación de la ciudadanía que protesta, ¿no? Una de las consignas es prensa basura, ¿no? Eh, porque de verdad es constantemente un ataque una desestimación de la protesta es distorsionar la verdad ya hay canales de televisión que simplemente están haciendo una labor casi delictiva de eh, presentar eh, a los que protestan como terroristas como narcotraficantes por distorsionar la verdad el sábado uno una uno de los manifestantes fue eh, herido con una broma en la en las cámaras prácticamente se en ese momento y falleció. Y tuvimos al día siguiente programas de televisión diciendo que había sido una piedra de otro manifestante, o sea, forzando la realidad. Eh, eh, es, es una situación muy muy dramática, ¿no? Los medios de comunicación además jugaron un rol fundamental para la destitución de Castillo, o sea, se prestaron ahí en consubrario con los, los grupos de derecha y la fiscalía para generar una matriz de opinión en la cual el gobierno fuera presentado como corrupto, insostenible, como mediocre. en sí, fin. Entonces, sí los medios han sido un actor decisivo. no de ahora, como digo, desde el gobierno de Castillo y desde antes, desde las elecciones del 2021, donde también se pusieron abiertamente la camiseta de una candidata, y esto ha seguido ahora. ¿no? Entonces, sí están en esta línea de desprestigiar la propuesta, de decir que hay inmigración, narcotráfico, eh, terrorismo, eh, y esto no podemos tratando, porque están generando más confrontación y más odio irresponsablemente, aprovechándose del de espacio radiofónico de todos los peruanos. Ahí una última pregunta al momento de agradecerle este tiempo junto a nosotros: eh, el aislamiento que está sufriendo Perú, que está decidiendo más bien el gobierno eh, peruano respecto a la región y al concierto internacional. Ya incluso la OEA, tan cuestionada en su papel en, por ejemplo, el golpe de Estado del 2019 en Bolivia, ha pedido elecciones transparentes con vedores internacionales y lo más pronto posible en el Perú. ¿Qué tan importante será este tipo de, de voces que ya empiezan a cuestionar lo que está ocurriendo en el Perú? Voces que al principio aplaudían o estaban por lo menos afines a la destitución de Castillo. Sí, eso ese es un tema importante, yo creo que se ha debido también al trabajo que se ha hecho para dar a conocer la situación que estamos viviendo. O sea, ha habido países que desde el comienzo estuvieron muy simples en la condena a Dina Boluarte, a lo que ya se veía venir, ¿no? Porque en realidad lo, la, los asesinatos, las violaciones a los derechos humanos han sido desde el día siguiente que ella unió. Entonces yo no sé por qué la comunidad internacional, bueno, sí sabemos por qué Ahí hay ciertos ojos geopolíticos, ¿no? La comunidad internacional se ha demorado tanto en condenar este gobierno, que tiene más asesinados en protesta que días de gobierno, han 62 pero han sido asesinados en protesta y ya recién tiene 56 días de gobierno. Entonces, eh, eso ya te da una idea de la brutalidad. Jornadas de masacre de 17 personas en un solo día en Juliaca. Nosotros como peruanos estamos conmocionados porque esto no lo veíamos. Nunca, ¿sí? Y lo que esperábamos de la comunidad internacional era una competencia mucho más oportuna, ¿no? mucho más inmediata. Salvo México, Argentina, Colombia, Bolivia y Honduras, que sí desde el primer momento estuvieron manifestando sobre, sobre la situación, ¿no? Andrés Manuel, Gustavo Petro, eh, no, hemos, no teníamos otros países que ...eran a conocer un punto de vista crítico... Pues, ...que usted al gobierno... ...ahora efectivamente ya... ...en la selar, también una serie de posiciones ...que han condenado abiertamente ...lo que está pasando en Perú... ...lo que publicó la OEA el lunes... ...el Consejo Permanente... ...incluso desde el Senado de Estados Unidos... ...¿no? visitas demócratas han mandado... ...una carta a, a, a su gobierno... ...para que un poco eh, cese la... composición la militar... ...mientras no se aclaren nuestras relaciones... ...no se condenen nuestras relaciones a los derechos humanos... ...lo mismo en el Parlamento Europeo también ha habido una moción de condena. Entonces yo creo que sí, el aislamiento internacional es que ya evidente no se puede tapar el sol con un dedo. O sea, sí, ya ha movido embajadores, ha expulsado el embajador de México en Lima, ha expulsado al embajador de Honduras. Eh, está en una situación muy defensiva. Y creo que eh, eso refleja finalmente la debilidad y el pensamiento de este gobierno. Y la voluntad además no está aislada solo internacionalmente, está aislada aquí en Lima, ella no sale de Palacio en dos meses de gobierno. Salió una vez, fue a Jusco y no pudo casi ni aterrizar. La población eh, salió a decirle finalmente lo que es, ¿no? manifestar su descontento. Entonces sí, es una situación muy crítica y creo que eh, lo que pueda seguir bueno, la comunidad internacional, eh, los países hermanos, va a ser fundamental también para que pueda abrirse un escenario democrático Anaí Durand muchas gracias por haber estado junto a nosotros esta mañana un placer actualizando por supuesto y haciendo un análisis de lo que ocurre en la hermana república del Perú seguro la vamos a estar convocando más adelante eh, un fuerte abrazo gracias nada estuvo Anaí Durand junto a nosotros en esta primera edición, haciendo un repaso de lo que pasa en el...